Horse, like you, I'm going to kill you last you drop the gun, you are under arrest. Selección FXM presenta tipos rudos hoy por la noche. Uh -huh. Culto a Chucky Este domingo ¿Cómo me veo? Muy guapo Creo que esto es un error Es solo mi cuerpo No es mi mente Ni mi corazón no. Amor, amor, espera, escúchame Edición Especial Infieles, Los Descendientes, hoy por la noche. El Apostador, domingo 6 de marzo. Estás viendo... A continuación. No seré usada, ni por ti, ni por nadie más es diferente. Nunca me he sentido tan viva. Ustedes se quedarán a abrir su acto sola. ¿Qué sentiría si le hicieran lo mismo a tu madre? ¿Vas a disculparte o qué? Caso 39 Mañana por la noche ¿Yuzon? ¿Quiere... eso, Yo quisiera ir a casa. Apolo 13, este domingo por la noche.